¿Qué pasa, GBC y comunidad de Geometry Dash? Robto ha estado muy activo en directos y en el chat de Geometry Dash, diciendo cosas sobre futuras actualizaciones que vendrán en alguno de estos tiempos. Ojalá que vengan, porque puede que no lleguen nunca, porque ni la 2.11 ha salido y ya se le ocurre sacar o decir cosas que saldrán si llegamos a este paso en 4 o 5 años. O sea, lo que no me gusta es que esté diciendo cosas de la 2.3 o la 2.4 cuando todavía no puede sacar ni la 2.11. No tiene coherencia eso. ¿Para qué nos hypea sobre el modo multijugador si todavía no puede sacar ni la tercera tienda? Eso no tiene sentido y no, no es que esté ofendiendo a Robto ya que lo admiro mucho porque es una persona que ha salido adelante y es una sola persona que ha creado un juego tan maravilloso que a mucha gente la ha unido entonces no lo estoy ofendiendo para que no se creen esas cosas lo único que voy a decirles es que por qué está haciendo que yo me tirase esté muriendo pero antes de comenzar con este tema te pido que le des un gran like a este video y te suscribas si no estás suscrito y pues ahora sí te voy a enseñar las causas por las que Yo ya está muriendo en YouTube y como juego. Para empezar esto, yo no me voy a poner a reír. Si Este es un tema serio que siempre he esperado que algún YouTuber de Yo Yomotrigash grande lo haya eh, hablado, pero ya me di cuenta que nadie lo habla, todos se quedan callados y hasta algunos ya se van de la comunidad por lo mismo, que está muriendo. La comunidad debería esforzarse por hacer algo, ya que parece que no les interesa, solo les interesa el beneficio propio, y eso está muy mal. Si todos estamos unidos y sin peleas, podemos sacar adelante este gran juego y ser uno de los mejores juegos que puede haber en estos momentos, ya que como juegos como Clash Royale o Minecraft ahorita están haciendo un éxito, pero Geometry Dash ya está muriendo y esto sí es para preocuparse. Casi todos los días, surge salseo nuevo en esta gran comunidad de Geometry Dash. Lo que pasa es que, o, o insultan a youtubers, aquí tenemos un ejemplo como Mika, que le dicen Rymn Mika y todas esas cosas, o likes y odias a Mika, eso está mal. No debemos de hacer salseo en la comunidad, debemos ser una comunidad buena, porque ya hasta nos denomina una comunidad tóxica. Todas las comunidades deben de unirse y hacer una sola, porque las comunidades como la comunidad hispana, la comunidad inglesa y la comunidad rusa deben de unirse para ser una sola comunidad llamada la comunidad de Geometry Dash. no ser comunidades por países o por idioma, debemos ser todos una sola comunidad y todos estar unidos y ayudarnos entre todos, como si dijeras que... No sé, un youtuber inglés ayude a un youtuber hispano. O un youtuber ruso ayude a un youtuber hispano. Así que entre todos se ayuden y nada de que... Ah, tú eres ruso y no te voy a ayudar porque eres ruso. No, debemos estar todos unidos porque si no vamos a llegar a ningún lado si seguimos igual. Ahora te diré algo que se está repitiendo. Cuando salió yo metí 2.0, toda la gente estaba pues muy contenta. Pero después del tiempo vimos que roto ni sus luces. Hasta que he perdido... Dijo, ah, voy a sacar una actualización no va a haber una araña. Ah, sí, pero ¿qué pasó? Pasó demasiado tiempo hasta que la sacara. Se fue la comunidad, mucha gente se aburrió, se fueron a otros juegos. Y así es como la comunidad también estuvo muerta por un tiempo. Pero ahorita ya está pasando lo mismo, pero más severo. También me comentaron algo muy importante para mí. Yo, youtubers que no son de dash, pero que subieron alguna vez dash en su tiempo. Así como cuando se habló 2.1 que pues empezaron a subir eh, Finger y fue lo único que subieron, no enseñaron todo lo que tenía yo material completo, ya que pues si yo soy un youtuber que soy, no sé, de Minecraft, o yo soy un suscriptor de Call of Duty, pues voy a ver, ah mira, Finger Dash, pero ah, un nivel, no, qué aburrido, pero si enseñaras los niveles online, eh, los de baúl, la tienda, ahí ya me interesaría más el juego y traería más gente a la comunidad, pero como los youtubers solo se les importa Finger Dash y punto, pues fue lo único que dijeron, pues la gente dijo, qué aburrido, no, me más un nivel y ya fue todo para que lo juego. Entonces, ¿para qué se viene la gente o por qué no se vino la gente? Porque solo enseñaron una cosa de todas las cosas que le metieron en la 2.1. Ahora, con todo lo que acabo de decir, pongámosles el error de YouTube que hace que la feed esté muerta, así se puede decir muerta, que los videos no se pongan en la feed y que los youtubers y yo material se vayan. Porque YouTube no recomienda los videos Claro, los ejemplos como estoy en el bro que no he subido videos en algunos días Ya que YouTube, como va mal, no recomienda los videos de Geometry Dash ¿Y qué pasa? La comunidad sigue muriendo y más Entonces, vamos a sumarle la muerte de YouTube eh, permanentemente Porque yo creo que eso ya no se va a arreglar Más la muerte de Geometry Dash Igual tenemos la muerte de Geometry Dash O sea, lo mismo, pero más gacho Y ahora aquí es donde metemos a RobTop en todas estas cosas Aquí voy a hablar sobre qué haría Robtop para solucionar todos estos errores que acabo de decirles anteriormente. Para solucionar los salseos, él mismo debería dar su opinión sobre lo que pasa y él mismo debería decirles a los youtubers que no se peleen que ser una comunidad unida. Robtop debería de dar su punto de vista sobre los salseos que hay en la comunidad Debería decir a los youtubers que no hagan eso Y que en vez de estar haciendo la comunidad más tóxica de lo que es Salgan adelante y que todas las comunidades sean una sola unidad Robtop debería de dar la voz Robtop debería decir qué opinas sobre esto No quedarse callado y no estar en las sombras de Geometry Dash Robtop debería de hacer... O sea, de decir su punto de vista. Y así toda la comunidad estaría feliz, ya que el creador del juego daría su propio punto de vista, que es el más importante. Ya que pues no vamos a darle la opinión a alguien que nomás está diciendo cosas malas sobre la comunidad. También había visto un rumor que decía que los moderadores y los niveles que están en fiatures Ahora se ha comprobado, porque yo no digo, me dijeron, que se ha comprobado que para tener fiatures no debes de tener un nivel muy bien hecho, tienes que ser amigo de un moderador. ¿Qué te parece eso? Me contaron, pero yo no estoy diciendo, me contaron a mí, y así que no me van a decir que yo fui el que dijo esto. Aquí puedes observar una gráfica sobre el interés de Yomatriash a lo largo del tiempo. Ahí podemos observar que donde sube es las actualizaciones cuando salieron O cuando Robtop sacaba spoilers, o cuando sacaba sneak peeks, o cuando sacaba el meltdown, o cuando sacaba el world Pero ahí sí podemos observar que donde sube es cuando eh, pues Robtop se le ocurre sacar algo nuevo o sacar un spoiler pero si te das cuenta, cuando yo metía 2.0 no salía, o cuando yo metía 2.1 no salía, la comunidad se fue y todo se fue abajo. Nomás salió la actualización y todo subía de repente. Pero si te das cuenta, de, de 2.0 a la 2.1 estuvo mal. Pero de la 2.1 a la 2.2 o a la 2.11 te das cuenta que la gráfica está bajando exageradamente. Lo que quiero llevar a decir es que por favor Robto saca una maldita actualización o saca un spoiler Ya que si tú sacas un spoiler toda la comunidad vuelve y dice Mira vamos a ver una nueva jugabilidad o mira estos va a ser los nuevos bloques O mira esta va a ser la fecha vamos a esperarla Y eso provoca hype en la comunidad y hace que se quede Pero si te quedas callado por seis meses y no dices nada y solo dices puras tonterías en directos O solo dices spoilers de futuras actualizaciones no vamos a llegar a nada en conclusión lo que digo y en pocas palabras, saca un spoiler de la actualización y la comunidad revive por un momento y si sigues constantemente con lo mismo la comunidad sigue y seguiría adelante por siempre. Otra cosa que quería decir es como Robto gana mucho dinero por Yo Dash podría contratar, no sé, administradores de juegos o hasta los mismos creadores que sean Biprin y Etzer o Michigun que le ayudaran a crear las futuras actualizaciones, ya que con una sola persona por eso se tarda demasiado tiempo en crear todas las ideas, ya que si él contrata más gente él y muchas personas creían las ideas y sería más bueno y si tomara en cuenta los fanmates de la comunidad que han hecho sería más fácil su trabajo ya que pues a la gente como le gustan los fanmates por eso eh, pues la gente le, le daría o le daría gusto que metiera eso ya que ellos mismos lo inventaron entonces Robtop debería de tomar decisión las decisiones de la comunidad y también debería de contratar gente para que las actualizaciones sean más rápidas y ahora es el momento de que todos nosotros participemos en un movimiento que yo quiero hacer que se llame Hashtag Salvemos Yo metrías. Ese movimiento va a constar en que tú, si tú quieres, descargues este video y lo resubas a tu canal Diciendo que por favor lo resuban a tu canal y así sucesivamente hasta que toda la comunidad se entere sobre este movimiento Que se llamará salvemos Geometry Dash. aquí en la descripción les voy a dejar el hashtag donde pueden estar utilizándolo y aquí en el mismo título les va a venir entonces les pido a todos ayuda a que descarguen este video y lo resuban a su canal y así toda su comunidad o toda nuestra comunidad se dará cuenta de lo que está pasando si tú sabes inglés puedes traducir esto y así me, te lo agradecería mucho entonces por favor vamos a hacer un movimiento y por favor si te gusta Geometry Dash y si quieres salvar el juego que más quieres por favor ayúdame y ayúdanos a todos si estás, visto, si estás viendo esto, pues resubido en otro canal. También ayuda a. Depende a quién lo haya resubido. Pero en serio, si tú quieres salvar el juego que quieres, ayúdame y ayúdanos a todos. Hasta la siguiente. Me despido. Soy youtube 64 y espero que esto pueda funcionar.